Good morning, buenos días, mi nombre es Ángeles Ayala, yo soy eh, la secretaria adjunta de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones para Centroamérica, eh, trabajo eh, en un organismo regional e internacional que es parte del sistema integral de Centroamérica eh, y para ello forman parte ocho países miembros, entre otros miembros designados, eh, que forman parte también del sector eh, y del cual es toda la región centroamericana, México y República Dominicana en el Caribe. Estoy muy contenta de ser parte eh, de la formación como mentora eh, para este evento del de sector de desarrollo y bueno pues sobre todo en esta conferencia mundial de desarrollo de telecomunicaciones en Kigali, Ruanda porque pude transmitir un poco de los conocimientos a mi menti y ahora ella se va a presentar para ustedes. Mi nombre es Daldina, trabajo para el órgano regulador en Angola, en el departamento de gestión de espectro y, y en este momento estoy participando por primera vez en la conferencia de, radio, eh, de, de, de, de, de desarrollo de las telecomunicaciones y estoy muy muy feliz porque pude hacer parte del programa de Network Mentorship for Women. Ok, creo que es muy importante el poder eh, transmitir los conocimientos que hemos obtenido previamente en otras conferencias internacionales. Eh, yo eh, inicié muy, a muy temprana edad y también fue un poco complicado eh, el poder desarrollar eh, ciertos conocimientos. Entonces, eh, creo que es importante el poderlo transmitir a las nuevas generaciones, sobre todo, y a las mujeres que no han tenido como tal una experiencia de vivir una conferencia internacional. Entonces, creo que es, es básico el poder hacer este estudio de, de, de transmitir estos conocimientos tanto técnicos como eh, la razón de ser de la conferencia, entonces creo que es muy importante y por eso lo decidí hacer. Aunque yo he participado en el pasado en la conferencia de las radiocomunicaciones, me sentía muy perdida, muy perdida porque no sabía cómo funcionan las cosas. Y cuando recibí el email con la información de que la UIT iba a abrir otra vez el programa de mentoría, me escribí y bueno, lo que he aprendido cómo funciona la UIT, porque aunque yo conozca la UIT desde hace un tiempo. Ni siquiera sabía que habría elecciones, ni siquiera sabría, eh, sabía que hay un consejo, que las personas pueden postularse para participar en este consejo, así que estoy aprendiendo cómo funciona la OIT. Y bueno, creo que va a ser muy bueno porque en el futuro puede que ya, en cuanto a Angola como mi país, pueda dar una mejor contribución en estas conferencias. Así que estoy muy grata por, este, bueno, por esta oportunidad y por este tipo de iniciativa.